Definitivamente eh, conozco la iniciativa de No me tiras una foto, que el objetivo principal de ella es tratar de eh, de alguna manera eh, lograr que haya mayor igualdad o erradicar la discriminación, erradicar la discriminación al en el tema laboral. O sea, porque definitivamente en Panamá todavía se siguen utilizando los estereotipos racistas, eh, discriminadores, eh, también estereotipos sexistas. sexistas pero eh, lo que buscaba esto era que la persona no fuera contratada por el, su aspecto o su apariencia física, eh, específicamente por tener la piel clara, sino que fuera contratada por su capacidad. Y lo que se da en Panamá es, y todavía se da, es eh, que muchos anuncios eh, solicitan determinado tipo de persona, sin importar la calificación o la preparación que tengan personas afrodescendientes, indígenas o de otros grupos, que también cumplen con el perfil y que podrían eh, desempeñar un papel eh, igual o hasta mejor, que la persona que es solamente por el tono de su piel o la textura de su cabello. Entonces, eh, bueno, yo, no, está todavía, es una, es, todavía está en, en, una, está en proceso, es una lucha constante, porque también está el tema de la impunidad en Panamá. De, no, aunque la discriminación está tipificada, no se ha podido comprobar que el tipificar alguna acción corrija corrija definitivamente este tipo de prácticas discriminatorias, pero creo que es un paso muy importante que hay que dar más adelante. El logro, eh, lograr una ley tan importante como la ley 16, eh, dio, abrió muchas puertas para poder poner sobre la mesa lo que era el, la discriminación, ante, imagínense el temor que sentían los jóvenes y las personas históricamente, que querían asistir a un lugar de entretenimiento en Panamá y que no podían ingresar por el simple eh, tono de su piel o el estilo de su cabello o la forma... El, ese era el punto medular, el tono de su piel y la textura de su cabello, no tenía nada que ver con la forma de vestir porque se demostró eh, en varias investigaciones que se realizaron, en varios estudios que se hicieron, que había personas que eran turistas, que eran personas de, caucásicas y que entraban, ingresaban a estos mismos lugares donde los afrodescendientes se le había prohibido la entrada supuestamente por la forma de vestir. Con chacletas, eh, sandalias, pantalones cortos, gorras, las mismas, eh, incluyendo las mismas supuestas reglas que existían para evitar el ingreso de los afrodescendientes. Entonces, definitivamente, eh, ha habido la, el, el racismo en Panamá, es algo que no se puede ocultar. El tema de las escuelas también, iniciativas que se han tratado, que se están caminando hacia ellas, son, es el, no, el, el tema de la educación como una, un niño o una niña no puede ingresar a una escuela por el cómo el estilo de su cabello o cómo se peina. Entonces es algo que es una falta que yo creo que, que va más allá, porque viola un derecho, un derecho tan importante como el derecho a la educación. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer, todavía estamos trabajando sobre ello, pero hay, hay, hay muchas iniciativas y creo que en estos casi 15 años, eh, hasta la fecha, se ha adelantado muchísimo.